Muy bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número 19 en el que me están dando un, un par de ecuaciones, un par de ecuaciones en las variables R y S, dos ecuaciones simultáneas en las variables R y S y nos piden hallar una ecuación cuadrática cuyas raíces sean las inversas de los valores de R y de S, o sea que... Tendríamos que saber quién es R y quién es S a partir de ese sistema de ecuaciones. Dice R y S son las raíces de una ecuación cuadrática. Entonces... Ya, Primero suponemos de que hay una ecuación cuadrática con estas raíces R y S Y después tengo que hallar una ecuación cuadrática con las inversas de R y de S Bueno, entonces vamos a escribir, vamos a transcribir ese par de ecuaciones simultáneas que me han dado ahí Primero a esta de acá, que le llamaremos ecuación número 1 Y luego a esta que le llamaré ecuación número 2 4R-16S igual a 7 Muy bien, ya tenemos ahí las dos ecuaciones, habría que resolverlas o el método de reducción. cuando le multiplicamos, vamos a multiplicarle por algo, un factor que pueda eliminar alguna de las dos variables. Vamos a eliminar la, la variable r porque tiene 8 y 4, que son números más pequeños que el 16 y 4. O sea, entre esta columna y esta preferiría eliminar la columna de menor valor numérico. ¿no? Entonces, para poder eliminar al 4, lo multiplicamos por el máximo común divisor de 4 con 8, es 4. Claro, es el 4. Así que le multiplicamos por 4 que me da 16 y luego 16 entre 8 a 2. Ya está, 2 por 8 16, 4 por 4 16. Ya está, entonces lo vamos a multiplicar por 4 y por 2, pero para que elimine debe ser negativo aquí abajo. A ver, multiplicando arriba por 4 me va a dar 16 y multiplicando aquí abajo por menos 2, menos 16R, menos 16R, menos 2 por 4, menos 8S, menos 2 por 5, menos 10. Ahora sí puedo, puedo eliminar acá la suma de 64 con, con 8 me da 72. 28 menos 10 me da 18. Y le podemos sacar novena. Novena de 18 2. Y novena de 72 es 8. Y le sacamos mitad y me va a quedar menos un cuarto. Ahora vamos a eliminar la otra variable. La variable S. Para poder despejar la variable R. Bueno, para poderlo eliminar hay que observar. 16 y 4 Su máximo común divisor sería 4 Porque 4 es divisible por 4 Y también, también divide al 16 Exactamente Ahora justamente El máximo común divisor es el que debe de ir acá El máximo común de estos dos es 4 Entonces colocamos 4 pero para el menor 4 por 4 16 Y acá tendría que ser 1 Claro, ahora sí Acá ya está, no hay ningún problema Porque el primero es negativo y el segundo es positivo. Bueno entonces el primero es invariante debido a que está multiplicándose por 1, el segundo queda como 4 por 8, 32R, multiplicando 4 por 8, 32, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, ahora podemos eliminar la, la variable S, menos 16 más 16 se cancela cancelamos acá signos contrarios entonces sumamos 4 más 32 sería 36R 7 más 20 es 27 le podemos sacar novena, novena de 36 es 4, novena de 27 es 3 y así hemos encontrado el valor de R tenemos S, tenemos R ahora sí, ¿qué, qué, es, lo que nos, qué es lo que nos pide el problema? dice hallar una ecuación cuadrática cuyas raíces sean las inversas de R y S bueno, escribamos la, la inversa de S, sería la inversa de esta fracción. La inversa de R sería 4 tercios. Ahora vamos a construir la ecuación cuadrática a partir de esas raíces. De la siguiente manera, para, para construir la ecuación hay que recordar esta fórmula. Esta es la ecuación que se puede hallar a partir de dos, de dos soluciones. O sea, conocidas estas dos soluciones, podemos hallar su ecuación de dónde provienen. Bien, entonces re reemplazamos, según esta fórmula, menos la suma de las raíces, o sea, sería 1 sobre S más 1 sobre, sobre R, ¿eh? por X, más el producto de las raíces, ya está, 1 sobre S menos 4, 1 sobre R, 4 tercios, podemos sacar factor común 4 ahí, o podemos mejor multiplicarlo por 3, por 3. sería 3X cuadrado, el 4 sale como factor común, quedaría, a ver, mejor lo hacemos así, menos 4, 1 negativo más un tercio, menos 16 sobre 3, bueno todo lo que estoy haciendo a partir de acá ya es puro manipulación algebraica, es solamente manipulación algebraica para que se vea lo más formal la ecuación que nos están pidiendo, bueno acá multiplicamos menos 1 por 3 más 1 más por menos, menos, y ahora multiplicamos por 3 a todo: 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado, 3. Con el 3 de aquí abajo se cancela y solo quedará menos 8. Se cancela el 3. Finalmente hemos hallado la respuesta a lo que nos pedían: era esa ecuación. Esa ecuación tiene como raíces a las, a las inversas del S y del R.